Frantejada, director del Seguro Nacional de Salud, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, organizó un encuentro con periodistas de esta localidad, donde reconoció la importancia del trabajo que cada día realizan los profesionales de esta área. Hoy es día nacional de la correa de transmisión, que son responsables de promover los cambios de una sociedad. A veces pueden retrasarlo, pero por lo por ética, por lo normal, el, el comunicador, el periodista, es una correa de transmisión de los cambios que se producen en una sociedad. La doctora Mercedes Rodríguez Silver, médico, petromacolitano, eh, estrellista que viene aquí a... A apoyar a las estrellas y para darle pela a los, a los gigantes no una amiga de este pueblo una hermana nuestra convocó a todas los, las gerencias regionales del seguro nacional de salud Senasa para que tuviéramos un compartir eh, con los comunicadores con los periodistas con los productores de radio de televisión porque son ustedes, tal vez el segmento de la sociedad que más apoyo ha dado al desarrollo del Seguro Nacional de Salud de casa. Como ustedes sabrán, se es la única administradora de riesgo de salud pública. Por eso nuestro lema es, nuestra ganancia es la salud del pueblo dominicano. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.